El delfín rosado del Amazonas A la línea género, parte de la familia platanistoidea integrada por cinco especies de delfines de río Los delfines rosados no son iguales a los delfines que se ven en el mar sino que tienen adaptaciones especiales para su hábitat de hecho, los delfines de río están lejanamente relacionados con los delfines del mar, pues pertenecen a familias diferentes. Los delfines oceánicos pertenecen a la familia delpinidae, mientras que los delfines de río pertenecen a la familia platanistoidea, como se ha dicho anteriormente. Entre las especies de delfines de río, los delfines rosados del Amazonas son considerados los más inteligentes con una capacidad cerebral un 40% mayor que la de los seres humanos. Estos delfines viven en el río Amazonas, pero también se pueden encontrar en la cuenca del Orinoco y la parte alta del río Madeira. A pesar de que son mayormente rosados, se pueden encontrar otros colores en su piel como son el gris claro, rosa o marrón. Conforme a la mayor población de delfines de río que existe porque las otras cuatro especies son funcionalmente extintas o están en peligro de extinción. Los delfines de río están entre las especies con mayor peligro entre todos los cetáceos del mundo. Los delfines rosados han sido clasificados por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza como especie amenazada, vulnerable y recientemente han sido clasificados como especie amenazada en peligro. Estas criaturas amistosas y sociales han vivido por siglos en el Amazonas y sus afluentes pero la destrucción acelerada de la cuenca del Amazonas los ha puesto en peligro en varias ocasiones. El aumento en los niveles de contaminación de mercurio ha causado e incrementado el número de muertes en la población de los delfumorosados, especialmente cerca de las minas de oro donde el mercurio se utiliza como parte del proceso de extracción de oro. El aumento del tráfico en el río Amazonas amenaza también a estas criaturas, debido a que son curiosos por naturaleza y en ocasiones se acercan a los barcos, donde son fácilmente afectados por las hélices, además el ruido producido por máquinas, motores y la contaminación acústica causada por ellos, se considera que produce un fenómeno desconcertante en sus sistemas de navegación causando así la muerte de muchos delfines rosados. ¿Qué comen los delfines rosados? Se alimentan de cangrejos, pelgato, peces pequeños de río y tortugas pequeñas. Como los cangrejos y tortugas pasan casi todo el tiempo en la parte inferior del río, los delfines rosados se mantienen nadando, mirando hacia el fondo en busca de alimento. Posee una característica que le sirve de ayuda para cazar en aguas poco profundas y en las llanuras inundadas. Se trata de sus vertebras cervicales las cuales no se encuentran fundidas y esto les permite mover la cabeza hasta 180 grados. La caza de peces requiere de algunas técnicas como el pastoreo donde ellos se sitúan alrededor de un grupo de peces para concentrarlos. De esta forma logran turnarse para comer. Este procedimiento es ampliamente utilizado por sus primos oceánicos. Anatomía del delfín rosado. Los delfines rosados suelen ser de color rosa, gris, claro o marrón, pero hay pruebas concluyentes de la razón por la cual los delfines rosados son de color rosa. Podría ser una adaptación a la vía en el río o por la presencia de capilares cerca de la superficie de la piel, pero proporcionándoles un color tan impresionante. Adquieren el color rosado cuando están excitados o sorprendidos. Similar a lo que ocurre cuando los seres humanos se ruborizan. Pueden tener entre 6 y 8 pies de largo y pesar entre 185 y 355 libras cuando están completamente desarrollados. Los delfines de río son más pequeños que los delfines de mar. Pero tienen el hocico más largo, una adaptación producto de la evolución que ellos necesitan para encontrar alimentos en el fondo del río, tienden a tener los dientes más puntiagudos que los delfines de mar. La mayoría de las especies de delfines de río son casi ciegos, debido a que navegan por aguas turbias, y en cambio sus cerebros son muy grandes y bien desarrollados. Los delfines rosados parecen ser lo más amable entre todos los delfines de río cuando están cerca de los seres humanos. En tribus de la Amazonía es común escuchar varias historias de personas que han sido expulsadas por ellos hacia las costas. Nadan hasta 30 kilómetros en un día aunque por lo general lo hacen lentamente en busca de comida en el fondo del río. Reproducción del delfín rosado. Machos y hembras se aparean para iniciar un periodo de gestación y se cree dura de 9 a 12 meses. La cópula se realiza entre ambos uniendo vientre contra vientre, dan a luz cuando el río Amazonas está en su máximo nivel entre los meses de mayo y julio. Las crías nacen con alrededor de 65 centímetros de largo y pesando un poco más de un kilo. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.